Para nosotros un buen acuerdo es un acuerdo que sea seguro, un acuerdo que sea justo y un acuerdo que sea también legalmente vinculante. ¿Qué significa eso para Oxfam? Significa que los países ricos asuman su responsabilidad cumplan sus metas y pongan sobre la mesa los recursos que son necesarios a la adaptación de los países pobres. El escenario es difícil, ¿no? Por todo lo que pasó en, en Barcelona y también lo que pasó recién en Copenhague como pre -copy. Pero nosotros creemos que todavía hay que hacer fuerza, hay que hacer presión y que sí si un acuerdo es posible. Si hay presión de la sociedad y si hay presión sobre los gobiernos tenemos la expectativa de que se pueda lograr algo y por eso estamos luchando hacia Copenhague. Si tenemos un acuerdo realmente, como se dice, robusto en Copenhague, vamos a tener todo lo que va a ser su implementación. Y si no tenemos un acuerdo robusto, vamos a tener que seguir luchando por ese acuerdo. Entonces, eh, lo que está muy claro y seguro es que el año de 2010 va a ser un año en que la agenda de cambio climático va a tener más fuerza todavía.